Volvemos a las entrevistas de cariz Electoral. Volvemos a estar en campaña desde hace, pues eso, ocho horas y 35 minutos exactamente, de manera oficial. Y nuestra primera invitada es la candidata del Carrequín Podemos a la alcaldía de Bilbao, Ana Blanco Ana Viñals Blanco. ¿Qué tal, Ana? Muy ¿Alguno? bien, Egunón. Había cambiado el, el, el orden otro. del apellido. Viñals, a quien es además eh, con tertulia en, en esta casa, pero hoy ejerce. ...como entrevistada. Merece la pena... ...Chema Gutiérrez, que en la guía para la conversación... ...incluyamos también algunos datos para conocer mejor... A ...Ana Viñal. Bueno, Chema. Efectivamente, bueno, Javi. Nos visita Ana Viñals ...en nuestra primera entrevista de la campaña del 26 de mayo... ...conocida por nuestra audiencia como con tertulia de Onda Vasca... ...en concreto de este Euskadi Hoy... Viñals, candidata del Carriquín Podemos en Bilbao... ...es publicista, doctora en ocio y desarrollo humano... ...asesora de educación de la formación morada en el Parlamento... Vasco ...y nos ha desvelado, por cierto, que está a punto a cuatro días de cumplir 33 años. Cuando fue elegida candidata desde el Consejo Ciudadano en la capital vizcaína... ...destacaron su valía, que se trata de una figura de integración... ...y que está muy bien vista por la gran mayoría de la militancia. Por cierto, Javi nos reconoce que se presenta muy ilusionada a estas elecciones municipales. Y desde luego se le nota en, en la cara, a pesar de que no sé si se ha parado a, pen, a, a pensar lo que tiene por delante todos estos días y, y esa agenda infernal. Pues la verdad, a ver, que estoy entre ilusionada, expectativa, pues también con los nervios, es mi, pri, mi primera campaña, pero bueno, la verdad que afronto este reto con mucha ilusión, me, me, me da mucha satisfacción y estoy muy orgullosa de poder tener la oportunidad de, de representar a los bilbaínos y las bilbaínas en el Ayuntamiento de Bilbao como candidata a la Alcaldía de Bilbao y bueno, pues lo afronto con, con muchas ganas de, de aprovechar esta campaña para compartir con todos los vecinos y vecinas al, en, en todos los barrios a los que podamos acudir, cuáles son nuestras propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de, de los vecinos y vecinas y con muchas ganas, la verdad, muy contenta Esta noche ha estado en la pegada de carteles en la tradicional, tiene que ser algo raro no pegar un cartel en el que esté la cara de uno Sí, la verdad que, que me hizo mucha ilusión encima la pegada de carteles fue en la Campa de Basarrate, soy de Santuchu es ahí donde se celebran en la Campa de Basarrate la, las fiestas de mi barrio y es verdad que, que choca un ...un poco, pero bueno, la verdad es que me hizo mucha ilusión. ¿Y cómo ha llegado hasta ahí? ¿Cómo ha llegado a ser la cabeza de lista del Carrequín Podemos por Bilbao? Pues bueno, he llegado por primarias de, de, de mi partido, elegida por, por la militancia... ...y la verdad que toda mi andadura, por así decirlo, en lo que es la, la participación política de partido... ...puedo decir que, que el hito que me marcó fue el 15M... Era un momento en el que me planteo que nadie me representa, por eso decidí acudir a la Plaza de la riaga y, y dejar claro pues que no nos representan, que se puede hacer política de otra manera, que lo llaman democracia y no lo es. Esas frases que quedarán para la historia me sentía muy identificada y a partir de ahí pues bueno, surgió el proyecto Podemos en el que desde los inicios he estado, he estado participando pero dar el, el paso a decir bueno voy a ser yo eh, quien trate de encabezar esto si me eligen mis compañeras y compañeros pues la verdad que, que dentro bueno soy de Bilbao mm. eh, nunca había dado este paso tan grande como para encabezar una candidatura me parecía una buena oportunidad para también poner eh, en valor o, o, o, o ofrecer a la ciudadanía pues todas mis competencias la capacidad igual por mi por mi forma de ser eh, de llevar el diálogo a la práctica, por eso como me habéis presentado que soy una persona que, o sea, que sí se me, se me considera como de consenso y, y creo que podía aportar mucho al proyecto de Podemos Bilbao y de y del Carrequín Podemos, entonces creo que puedo aportar en ese sentido mucho a, a Bilbao de consenso en una lista que es múltiple en muchos sentidos, ¿no? Uh -huh. Porque eh, ya si vamos a Podemos, en Podemos solo hay muchas eh, sensibilidades, pero luego tenemos que incluir uh -huh. a Esquera Nietzsche, tenemos que incluir a, a Eco, o sea que van a tener ahí que que sí. hacer mucho consenso, no mucho ejercicio. Exactamente, o sea, nos pasamos el día debatiendo, somos un movimiento asambleario y muy plural, efectivamente. Dentro de, de, de Podemos eh, hay una diversidad también de, de, de ideas y de opiniones que debatimos para llegar a consensos y con las fuerzas hermanas, en este caso es que eran nicha y OCOBERDEAC, la relación es muy positiva, se está demostrando cómo estamos, lo bien que estamos funcionando en el Parlamento Vasco con la marca El Carrequín Podemos y ese es el camino que, que hemos decidido continuar en los ayuntamientos. Pero ¿cómo hace incompatible eh, el ser, eh, todavía ir con ese espíritu de lo asambleario que, que nos decía? Pero las necesidades... Eh, de la política y sobre todo de la política institucional que a lo mejor eh, antes de tomar una decisión no puedes convocar la, la asamblea bueno, pues, eh, pues con mucha paciencia que la verdad que lo hacemos así, con mucha paciencia y con mucho diálogo entre, entre las fuerzas es difícil, no te lo voy a negar, es difícil eh, pues decidir eh, cuál va a ser la, la línea política o, o incluso decidir en qué espacio vamos a darnos a conocer o etcétera, cualquier decisión que adoptemos, pero bueno pues con, con tranquilidad, dialogar ¿Cuándo? y para adelante porque lo primero es el proyecto el proyecto es lo que está por delante de las marcas en este caso y yendo juntos eso nos ayuda a consolidar una, una marca como es el Carrequín Podemos mm, eh, Una marca que se presenta como tal por primera vez porque ahora ya no van a tener la excusa de es que acabamos de llegar es que eh, no están eh, no está nuestro nombre ¿no? eh, uh -huh. hace cuatro años eh, hubo diferentes eh, eh, fórmulas y ahora además ya tienen una, experien una experiencia detrás ¿no? se uh -huh. supone que, que habrá personas ...en este caso en Bilbao... ...que votarán o no... ...a lo que usted representa... ...en función del trabajo que entiendan... ...que han hecho sus antecesoras... ...sí, efectivamente, en el 2015... Eh, la ...podemos como tal... ...no nos presentamos a, las, a los ayuntamientos... ...pero la candidatura que avaló... ...en el caso de Bilbao, la militancia de Bilbao... ...fue Udalberri... ...entonces, eh, tenemos una experiencia de cuatro años... ...con nuestras compañeras en el ayuntamiento... ...que ha sido muy buena... ...con nuestras dos concejalas... ...y, y ahora pues es seguir peleando... Eh, ...en este caso conmigo liderando la candidatura. ¿Y qué es lo que plantean a, a la ciudadanía? Una ciudad donde, bueno, pues eh, tradicionalmente... ...además eh, los votos, no voy a decir que, que estén ya, ya dados de, de antemano... ...porque eso no, no es eh, nunca así... ...pero sí parece que las tendencias eh, están claras, ¿no? Y, eh, en Bilbao se ha vivido una cómoda eh, victoria siempre del Partido Nacionalista Vasco... ...y en este caso, en esta última legislatura apoyado por el Partido Socialista. ¿Pueden cambiar las cosas? Claro que pueden cambiar y, y pueden mejorar. Los resultados de las elecciones generales en Euskadi fueron buenos. Eh, se, se demostró que somos una fuerza sólida eh, en Euskadi, que seguimos teniendo a mucha gente por detrás que confía en nosotros como, como alternativa a las políticas del Partido Nacionalista Vasco y queremos que así sega, creemos que así va a seguir siendo eh, de cara al 26 de mayo. Eh, pero plantean algo diametralmente opuesto a, a lo que se plantea desde el actual gobierno municipal. Sí, sí. <risa> planteamos otro modelo de ciudad, no compartimos el modelo de ciudad del Partido Nacionalista Vasco y el, el Partido Socialista, ellos plantean un modelo de ciudad más bien priorizando eh, los grandes eh, eventos, eh, ciudades, espectáculo y nos, nos, por parte del Carrequín Podemos nuestra prioridad es avanzar hacia un modelo de ciudad más inclusivo, más participativo, más a pie de calle y que la prioridad sea hacer la vida de los vecinos y las vecinas de Bilbao pues más amable y más digna. ¿Y cómo van a transmitir ese mensaje a la ciudadanía? Insisto, una ciudadanía que hasta ahora ha venido votando por el otro modelo, ¿no? Porque uh -huh. Por el actual. A ver, eh, tenemos un, un programa electoral con unos siete principios rectores base de que, cuál es nuestro modelo de ciudad, un modelo de ciudad feminista, verde, sostenible, de los derechos sociales para todas las personas, cercano. Eh, entonces, tenemos esos principios rectores que guían eh, nuestro modelo de ciudad y luego tenemos un, mo un programa que recoge 600 medidas concretas por barrio. O sea, hay que dar, al final la política municipal es una política muy cercana. ...que tiene que dar solución a los problemas reales... ...de nuestros vecinos y vecinas. Estamos hablando de ascensores en los barrios altos... ...estamos hablando de zonas verdes... ...de mejorar las infraestructuras de la, de la escuela pública... ...o sea, hablamos de mejorar... ...pues el día a día de los vecinos y vecinas de Bilbao. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues recorriendo eh, en la campaña esos barrios... ...y contando cuáles son nuestras propuestas eh, concretas... ...que por otra parte... ...no es que nos las hayamos inventado desde el Carrequín Podemos... ...es un programa electoral... Para participativo, lo más participativo que lo hemos podido hacer, hablando con cuantas más asociaciones, colectivos, plataformas posibles, porque al final lo que hacemos es representar eh, la voz de los diferentes colectivos. Y van a pisar todos los barrios de Bilbao igual, quiere decir, van a ir igual a bando que a Recalde o que a Bilbao la Vieja? La idea, a ver, tenemos los espacios que nos concede la Junta Electoral y ahí estaremos haciendo actos eh, de tarde, pero también eh, desde el Carrequín Podemos Lo digo poner... porque son vecinos mm. también diferentes Sí, ¿no? que claro que son vecinos de, diferentes En Abando no se va a parecer a lo mejor demasiado en muchas cosas No, claro que no, vieja. las necesidades eso de Ocharcuaga, de Bilbao la Vieja y las necesidades de los vecinos de Abando son totalmente eh, diferentes pero hay que ir a, a todos los barrios porque en todos los barrios hay algo eh, que mejorar y comentaba que a nosotros nos gusta mucho también eh, aprovechar el, el, el contacto en la calle a través de las mesas informativas que no es igual como un acto mediático como tal, pero nos permiten estar eh, en contacto directo con los vecinos que pasan y es una manera cercana de hablar con ellos de conocer cuáles son eh, sus necesidades y cuáles son también sus propuestas, porque a veces, a veces muchas veces los vecinos y vecinas nos dan soluciones, ideas, de por aquí tendría que pasar esta calle, por aquí tendría eh, haría falta hacer el ascensor, um, que al final bebemos de, de al final los protagonistas del día a día que son los vecinos. Eh, están dispuestas a trabajar eh, probablemente en la oposición, ¿no? siendo realistas saben que, eh, que sería muy difícil que, que su papel no estuviera en la oposición, pero solo haciendo eh, oposición, solo sentándose y diciendo no, o también hay posibilidad de que aunque eh, enfrente tengan a alguien ideológicamente muy diferente a ustedes, eh, se puedan hacer cosas porque claro, los baches por ejemplo no, no entienden de, de ideologías A ver, eh, somos realistas con eh, que posiblemente seremos la oposición, pero salimos a ganar, me refiero, mm, árboles más altos a, han caído, o sea, nosotros siempre salimos a ganar, a intentar conseguir la máxima representación en la institución, que para, para eso eh, se creó el partido político, porque de esa manera tendremos más fuerza para poder llevar las necesidades y las problemáticas de la gente a la, a la institución. Eh, desde la oposición no solo es decir no, desde la, a, a lo que plantea el gobierno municipal, eh, nosotros planteamos la oposición de manera constructiva, aportando aunque lidere otra formación política, aportando propuestas en positivo eh, al final eh, ser oposición no es decir no a lo que se plantea, es intentar llegar a acuerdos, es intentar a, de alguna manera, aunque no se esté gobernando, que se cumpla el modelo de ciudad que desde el Carrequín Podemos planteamos. Mm, ¿Ha eh, fantaseado ya con cuáles serían sus cuatro o cinco primeras medidas eh, en el caso de que se sentase en esa pedazo de, de mesa donde ahora se sienta Juan María Burt Gracias. Pues a ver, eh, de mi experiencia en el Parlamento Vasco eh, he comprobado que el momento más importante eh, en, el, en, en las instituciones, en este caso en el ayuntamiento, es el presupuesto, el momento de los presupuestos. Al final yo suelo utilizar una frase mucho que es dime en qué inviertes y te diré lo que valoras. Y nuestras prioridades eh, son las medidas eh, sociales. Eh, en ese sentido eh, creemos que, eh, bueno, que el primer paso es intentar que esos presupuestos sean participativos de verdad y que se hagan contando pues con la voz de, de todas las asambleas vecinales, los colectivos y, y las plataformas para que se sientan representados en ese modelo de ciudad. Entonces, eh, la primera medida sería pues es intentar que la forma de hacer política en el ayuntamiento sea una forma más participativa, más abierta y más transparente. Medidas eh, más eh, concretas, la brecha de desigualdad en Bilbao crece. Y, y bajar y erradicar que esa brecha de desigualdad no siga creciendo, sobre todo entre barrios, no es la misma la realidad de los vecinos de Abando que los vecinos de Ocharcuaga y el barrio no que naces o que pases eh, no tiene que ser un, un indicador o no te tiene que influenciar en que puedas desarrollar tu, tu proyecto de vida digno. Entonces, sí que planteamos también, por ejemplo, que que a cada distrito, a cada barrio, se le den los apoyos, la financiación, los recursos que, que realmente necesite. Tenemos el AUSOKI de Plana, que al final lo que se está haciendo es dar los mismos recursos a todos los distritos por igual. La realidad de Bilbao es, es plural, es diversa, cada barrio y cada distrito es diferente y cada uno tiene sus necesidades. No se puede invertir lo mismo en el centro que en los barrios altos. Han criticado mucho, sobre todo, los grandes eventos. Los grandes eventos. Eh, ¿Pero cree que Bilbao... Eh, ¿Puede renunciar también a los grandes eh, eventos? Yo creo que todo se puede compaginar. Es una cuestión de, de prioridades. Eh, es cierto que un modelo de ciudad que únicamente eh, se centre en las grandes infraestructuras, en los grandes eventos, en, en, en que la principal eh, acción del gobierno municipal sea avanzar hacia una ciudad escaparate, pues no lo compartimos, básicamente porque al final poner la vida en el centro del diseño de las políticas municipales es poner las necesidades de los vecinos y las vecinas en el centro. Entonces nuestra prioridad es esa, son las personas, son los vecinos las vecinas, sus necesidades y son los barrios. Eso no quiere decir que no sea compatible con eh, llevar a cabo grandes eventos, pero no es nuestra prioridad y, y, y es que tampoco es la de la ciudadanía. Eh, sí, porque viendo experiencias Madrid-Barcelona que pueden ser más o menos eh, asimilables, no han, eh, con eh, alcaldesas como Adal Colau o Manuela Carmena, no han renunciado a esos grandes eh, eventos. Por eso digo que al final yo creo que todo se puede, que se puede compaginar, lo que sí que es verdad, que hay que marcar prioridades. Y nuestra prioridad es eso, rebajar, reducir la brecha de la desigualdad y apoyar eh, pues todas esas demandas y mejoras que necesitan los barrios ¿Con qué se conformaría el 26 de mayo? ¿O con qué dirían, vaya, hemos hecho un, un buen papel? Ya, ya me ha dicho que, que salen a ganar, pero eh, siendo, siendo realistas... Pues eh, bueno consolidando la marca o la representación que actualmente tenemos, pero yo creo que, que podemos hacer mucho más. Que el Carrequín Podemos es una marca sólida ya en Euskadi y creo que, que, que vamos a mejorar en ese sentido. O sea que, que creo que todo va a ser eh, hacia mejor y que los resultados van a ser van a ser positivos. ¿Y quién eh? cree que puede ser el, el rival en este caso? Eh, porque puede que vuelvan votos al Partido Socialista. Pues la verdad que es que rivales como tal, cada uno Adversario. plantea, adver, bueno sí, adversarios, pues bueno, creo que compartimos eh, proyecto o modelo de ciudad con otras formaciones políticas como puede ser Euskal Herria Bildu, eh, pero bueno, tal, rivales como tal, al final sí. la ciudadanía con su voto el 26 de mayo decide. Eh, en quien eh, deposita su confianza. Y nosotros, nuestra pelea es esa, en eh, pues... convencer a esa gente de que somos un, un grupo, el Carrequín Podemos Solvente, eh, con capacidad de gobernar. Bueno, pues lo iremos viendo. Ana Diñals, candidata a la Alcaldía de Bilbao por el Carrequín Podemos. Gracias por estar.